Derechito al vicio, somos RSCine Cine y en esta ocasión especial venimos a traerte un unboxing, ¿Qué te digo, es probable es probable que este unboxing le guste más a tu papá, le guste más a tu mamá, le guste más a tus tíos que a vos. ¿Por qué? Porque este unboxing viene desde el pasado, viene desde hace unos 14 años. Unos 14 años que Cartoon Network todavía publicaba nuevos dibujos, todavía tenía series propias. Y es así como llegamos ahora al unboxing de las cartas de Ben 10. Las cartas oficiales, bueno, no son las oficiales, pero son las chinas. pasas en las oficiales de Ben 10, la número 26, como tú te digas. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver qué cartas y qué calidad, qué estilo nos encontraremos en este unboxing. Además de abrir un par de sobrecitos de las cartas de Fortnite número... 1 al 12 de expansiones dentro de la colección de orígenes. ¿Queremos a la furra? ¿Queremos a Thanos? ¿Saldrán dentro de estos dos sobres? No lo sabremos porque están 100% cerrados. No se dejen engañar. Siempre tienen que estar cerrados para que sea un unboxing. Pero bueno, vamos a ver, chicos. Vamos a ver por qué, por qué, por qué, por qué abrimos la de Ben 10? ¿Cómo es que la conseguimos? ¿Cuál es la historia detrás de esto? Bueno, todavía seguimos en la búsqueda Eterna, en la guerra entre Entre los kiosqueros Entre los kiosqueros y la distribuidora oficial De Panini que están peleando por las Figuritas del mundial, como ustedes sabrán Se pueden encontrar en supermercados Se pueden encontrar en cadenas de comiquerías Pero todavía no se encuentran En los kioscos de todo el país Hay provincias enteras de Argentina Bien futboleras que no tienen cartas No tienen figuritas del mundial, mejor dicho Así que todavía estamos En esa búsqueda, en esa búsqueda del precio justo, que no te vendan a precios inflados, que no te vendan a precios super altos, así que mientras hacemos eso, nos encontramos un paquete, un paquetazo de cartas de una serie animada que, te digo, le va a pegar en la nostalgia a muchos, le va a pegar en la nostalgia a muchos porque, en serio, lleva 14 años desde que salió este, este paquetito, y no solamente tenías en ese momento la serie Ben 10, un pibardo que se encontraría con un reloj alienígena que le daría un montón de poderes originarios de diferentes razas, de alienígenas. O sea, wow, imagínate, tenías un alienígena de fuego, un alienígena de roca, uno de cristal, o sea, uno súper inteligente, había de todo. Y es así como salieron sus juegos de cartas, sus videojuegos, que estaban en consolas que hoy al día de hoy ya son retro consolas. Para los retro gamers. Pero bueno, entonces vamos a ver la primera generación. La carta de la primera generación de Ben 10. Donde todavía estaba con su prima. Donde todavía se peleaba con su... ¿Cómo se llamaba? El chabón. Siempre se peleaba con el chabón que podía también copiar poderes. Ah, pero bueno. Es increíble. Y la caja. La caja, bueno, tiene el logotipo de la serie Ben 10. Que en inglés sería Ben 10. Es un juego de palabras. Y acá tenemos a la primarda, la prima, a la prima santiagueña y acá una de sus transformaciones. En la parte de atrás nos encontramos que dice en inglés. Colecciona las 84 cartas de Ben 10 Buster Series. Cada colección. cada.. ¿Qué? A ver, cada carta compact de cartas coleccionables incluye 7 cartas random, entre, cual, entre las cuales hay 4 comunes, 2 no comunes y una rara, Silver Foil. Acá más o menos se está refiriendo, o sea, copió el texto de lo que serían los bosters originales, que son los sobrecitos originales, que cada uno tenía así 7 cartas con algunas rarezas. Pero bueno, es exactamente, te dice lo mismo, dice que fue hecho en Hong Kong Te dice dónde conseguir este paquete de Hong Kong, lo cual está bastante bueno porque Pese a ser un bootleg, pese a no ser la oficial Te la podías comprar, sabes que con las leyes de China te la puedes comprar sin ningún problema y bueno, derechos reservados, 2008, y acá te muestra la página de Cartoon Network. Pero bueno, tiene el mismo estilo de paquetes que abrimos de los paquetes de las cartas de Pokémon o de las cartas de lluvio de buena calidad que abrimos ya en varios videos atrás. Pero ¿cómo serán las cartas? Vamos a echarles un vistazo. Y la primera carta que nos encontramos con el brillo característico de estas cartas Bullexon. Una carta de truco, Trick es truco, en inglés, a ver, es una carta de Ben Denison llamada The Omnitrix Fuera de Control Mmm, déjame inspeccionarla, esta carta puede ser jugada cuando uno de tus personajes es atacado por una carta de personaje del oponente Durante este turno tu oponente, va, el ataque de tu oponente tiene mil puntos menos de batalla Ta, ta, ta, ta, ta, ta, y todos sus efectos son negados. ¡Eh! Rotísima esta carta. ¡Rotísima! Te protege un ataque con mil menos de daños. Así que capaz puedes sobrevivir. Y niega sus efectos. Imagínate esto en yu Yuyo. -Oh. Pero bueno, la parte de atrás de las cartas. Bueno, es bastante sencillo. Ven 10. Juego de cartas coleccionables. Tal cual como veíamos de la versión original. Y la siguiente carta es. Una carta de efecto de costo 4. Túnel. Túnel. Dale mil puntos a. Ta, ta, ta, ta, mil puntos de daños a los puntos de vida para negar el efecto de una carta jugada por el oponente durante este turno. Y tenemos a uno de los personajes de la serie. Tenemos al bicharrasco volador. Al insectoide. Seguido por la carta de Rayo Mutante. De uno de los villanos. Acá tenemos un costo de dos. Bastante copado. Es otra carta de efecto. Hasta ahora tenemos cartas de trucos. Que esta la rompe con de todo. Tenemos las de efectos. Y la siguiente carta es personaje alienígena, lo tenemos a Fungal Brain, a cerebro fungoso, a cerebro hongoso sería. Hasta el final del turno vos podés a ver, tener mil puntos de daño a tus puntos de vidas para poner un Fungal Force Character Card de tu pila de descartes en juegos. Podés revivir un, full, un Fungal Force directamente por mil puntos de vida. Está bueno, tiene un costo de 4 Vemos que acá abajo tiene el puntaje 2000 puntos de cosos Y 3000 puntos acá de defensa Y algo copado, porque es una carta de personaje Es que, mira Toda esta parte de acá abajo es el Omnitrix Es el Omnitrix donde te ponen La defensa y el ataque Y el costo, está bastante bueno La siguiente carta, otra carta alienígena Es el Kevin Ah, el Kevin, yo pensé que era el Brian El Brian, pero sí El Kevin 2, va 11 acá tiene mezclado a varios a varios de los alienígenas de Ben 10 todos juntos, tiene acá un poder de ataque de 4000, 2000 de defensa es una carta de 5 de poder bastante cool, de copa bien del personaje este Kevin, bueno al principio en la primer saga de Ben 10 es re malardo, incluso vemos su versión del futuro que termina volviéndose un recriminal encerradísimo, pero ya en la segunda estanda de Ben 10 eh, no me acuerdo si era mmm, sí en la segunda tanda ya Que bien se vuelve de los buenos a veces puede ser malo pelea contra sus versiones malvadas y termina definiendo que en su futuro va a ser bueno y se va a comer a la prima de Ben 10 pero bueno cosas que hacen los amigos después tenemos Character Mutant tenemos un mutante uno de los malos que es Apac que no tiene ningún efecto pero tiene 5000 de, uh, de defensa y de ataque tremenda la carta del mutante <risa> Vamos a espagueti. Después tenemos la carta Estoy hambriento. Es una carta de efecto le vemos a Ben Dennison comiéndose unos buenos espaguetis con albóndigas. A ver qué, qué hace su efecto. ¿Qué hace el efecto del, del Ben 10 totalmente albóndigoso? Selecciona y descarta algunas cartas que vos quieras de tu mano. Y entonces recupera tus puntos de vida por 2000 por cada una de las cartas descartadas. Está buenísimo. Descartas tu mano y, bueno, y comes un par de espaguetis para recuperar vida. Después tenemos la carta de truco, counter Counterattack. Un inesperado contraataque donde tenemos acá al hechicero. Que está bastante copado. Las cartas de truco son como las cartas trampas en Yu-Gi-Oh! Mientras que las cartas de efecto serían como las cartas mágicas. Después tenemos otra carta de truco que es Completely Hemmed Inc., donde están completamente rodeados. Pero es que están rodeados. Están rodeados de honguitos. Están rodeados de honguitos como te a el Super Mario. Seguido por. ¡Rearrestado! ¡Te arrestaron dos veces, viejos! Este era el doctor que podía controlar animales. Que podía controlar cualquier tipo de animal. Entonces, después de conocer a Bendis, empieza a controlar alienígenas directamente. Todo bastante copado. El personaje lo desarrollaron mucho. Seguido por otra carta de alienígena. Donde tenemos a Head Jaws. Mirá cómo, mirá cómo come energía con de todo y tira lava Tira lava con 4000 puntos de ataque, 2000 de defensa 5 de costo Vamos a ver qué más uh, Tenemos acá la mochila mágica de la hechicera En esta carta de efecto de costo 5 Muy, muy genial Algunos le tiraban el chipeo, <coughs> Algunos le tiraban el chipeo para que terminara con Ben 10 Para que salieran juntitos Pero ella era mala, era mala al principio de la serie Seguido por la carta de efecto Dream Academy, la academia del sueño, porque, ¿Qué, ¿qué onda? Nuestra nuestra primarda de toda la vida quería también aprender magia, magia en la academia, no quería quedarse atrás sin ningún poder. Después lo tenemos al. Tenemos a Últimos, acá, todopoderoso. Últimos, como si fuese un Superman, pero alienígena, tiene 4000 puntos de ataque, 2000 de defensa seguido por Y efecto, claro que sí Pero tiene mucho efecto No podemos estar leyendo todos los efectos porque Este video tardaría años En terminarse, pero me gusta Mucho, me gusta mucho este alienígena Después tenemos otro mutante que es el Mutant Frog, el sapito Mutante, con 3000 puntos de ataque 4000 puntos de defensa y un costo 5 De jugada tenemos que saber cómo son las reglas, para ver cómo es el tema de los costos, cuántas cartas puedes usar por turno. Pero bueno, ya es un juego bastante arcaico, es un juego de hace 14 años. 14 años, wow, pudo haber nacido un pibardo en todo ese tiempo. Nacieron miles, miles de juegos, chicos, en todo este tiempo. Es increíble. Después tenemos, después tenemos al alienígena Head Jaws repetida. Está bien, tenemos de estas, tenemos el truco Fiery Arms, brazos fierosos, esta carta puede ser jugada cuando tu oponente juega una carta de efecto, él o ellos no pueden performar la fase de batalla durante este turno, cortas el turno de ataque cuando el oponente utiliza una carta de efecto, está bien, te salvas por un turnito, después tenemos de nuevo la carta que brillaba en un principio, solamente que acá no brilla, del Omnitrix fuera de control, esta carta de truco me recontra sirve. Después tenemos Narrow Escape, un escape bastante forzoso Donde tenemos acá al pibardo a punto de caerse, a punto de caerse de una ramita en medio del agua Seguido por otra carta de efecto que es el nacimiento de la vida ¿Alguna vez viste nacer un cocodrilo? Bueno, resulta que los cocodrilos son reptiles Ah, ¿por qué se ponía en modo Discovery Channel? Pero sí, los cocodrilos son reptiles y nacen de huevitos Y es así como vemos esta escena de la serie donde nace de huevos un par de cocodrilos Después tenemos de nuevo al Charmcaster. La Charmcaster sería en español la encantadora, la hechicera, ¿cómo la llamarías? Pero bueno, tenemos su carta de carácter humano, o sea, personaje humano. Bastante bien con 1000 puntos de ataque y 2000 de defensa, pero tiene un efectillo que seguramente le va a servir en el juego. Me copa, me copa el chipio de, de la hechicera. Después tenemos la carta de efecto Suceful Recovery, o sea, recuperación exitosa, costo cero. Hmm. tenemos acá a la prima verdad también toda trajeada y acá tenemos una falsa sonrisa ¿por qué tenemos esta carta? tenemos acá a la hechicera, tenemos a la prima Id con su identidad encubierta, esta carta de Felso con la falsa sonrisa como si se llevaran bien pero a ella no le cae nada bien el chipeo de su primo le tiene receloso. Después tenemos a otra carta de humano A Donovan Grant Smith Con 2000 puntos de ataque y 2000 puntos de defensa No me acuerdo si este era parte de los plomeros Porque los plomeros eran como una organización Que se protegían de los extraterrestres En el que aparecía el abuelo de Ben Denison también O si era de los malos Pero bueno, después tenemos a Acá la tenemos a la Gwen Denison Con su traje de gatita Antes de que Ladybug existiera Ah, re que Ladybug es bueno, Ladybug es una... No, no es una gatita, sino que es un pequeño insecto Pero, sí, en fin Tenemos acá a nuestra Wen Con mil puntos de ataque, mil puntos de defensa Seguido por... Otra encantadora, otra encantadora más Para la baraja Sí, si cartas repetidas, así está bueno Porque es como si tuvieses el mazo de verdad Pero bueno, eh, tampoco me repitas tantas Tenemos otra encantadora más Después tenemos la carta de truco Que es... Eh, abriendo... Opening to the Alien World Apertura al mundo alienígena No lo vemos ahí Uh, está peleando contra Vilgax Está peleando contra el villano de la primera temporada Seguido por Cuerpo poseído No, ¿qué le hicieron? ¿Qué le hicieron a Napoleón Dinamita? Y si no entienden la referencia a Napoleón Dinamita Por favor, vaya a tibuler Napoleón Dinamita Porque es una de las mejores más Bizarras series de su época, Napoleón Dynamite que hijo de cuchillo, Encima tuvo una película, una película bastante buena. Y después tenemos por último la carta de debilitación, donde el Ultron, el Ultra, se transformó totalmente en un alienígena flaquito. Estuvo comiendo mucho café, mucho azúcar y se quedó todo flaquito, pobrecito, pobre alienígena. Pero bueno, en fin, estas fueron las cartas de Ben 10 y. Me copa me copa un montón que pudimos conseguir algunas cartas de Ben Denison Tenemos a la Primarda, tenemos acá a la hechicera. No tenemos al abuelo, pero las cartas en sí tienen, tienen una identidad propia de la serie. Algunas son imágenes de la serie muy copadas como Ben comiendo espaguetis. Otras son de los personajes acá como últimos. Y después tenemos las otras donde eh, tenemos hechizos y cositas así extra que tendrían que tener todos los juegos de cartas. Entonces el juego de cartas de Ben 10... Al día de hoy lo puedes conseguir seguramente en alguna feria, muy rara, así como lo hicimos nosotros. O en internet, a otro precio que no te lo recomendamos, porque ahí sí le suben un poco el precio. Pero bueno, es muy interesante, es muy interesante haber regresado del pasado, haber visto una de nuestras series favoritas en forma de fichas. Pero bueno, vamos a abrir entonces, comentanos abajo si alguna vez viste Ben 10 o alguna de sus otras versiones. Pero vamos a abrir los sobrecitos de Fortnite De Fortnite, de orígenes Para ver si originalmente nos van a salir Thanos o la furra, Porque ya el día de hoy, ya, a ver Y abrimos, abrimos un montón de sobres en el video especial de la caja De la caja con un montón de sobrecitos Y nos salieron un montón de cartas buenísimas Como Ragnarok mismo pero Thanos, pero Thanos y la burra, son tan difíciles, son tan difíciles o tendremos que esperar a que las reimpriman de nuevo bueno, abrimos este sobre y tenemos 5 cartulis, de las cuales la primera que saldrá, mirá y encima sale con un, este, esto es lo que me encanta de las orígenes esto es lo que me encanta, viene con un fondo metalizado de diferente color que no salían en, la, que no salen en las últimas cartas Wow, a ver, tenemos a Dark Bomber, ahí toda violeta, toda... Mira con una llama dragón, con una llama dragón de remera, con 700 puntos de ataque y 950 de resistencia. Es la carta número 1173 de la colección, seguido por... La maestra del esquí de Gran Bretaña, recuerden que hay una jugada entera de maestros del esquí de diferentes países, ahí tenemos a la de Gran Bretaña, la carta 548 de la colección con 690 puntos de ataque y 905 de resistencia seguido por otra metalizada y es la dama helada, en esta ocasión nos encontramos a la dama helada con 950 puntos de ataque, una de las cartas más poderosas con 700 de resistencia y esto que me copa mucho además del efecto metalizado de fondo es que es la carta 1111, un número perfecto, un número perfecto de lado a lado la siguiente que nos saldrá entonces es la jime la princesa samurai con 900 puntos de ataque 885 de resistencia también tiene el mismo estilo de fondo que la dama helada, pero en vez de metalizado es un verde fluor, lo que la acompaña y por último la última carta de este sobrecito es ta tenemos a la sargento la sargento que tiene un fondo dorado me copa bastante una remera amarilla como si estuviese por jugar al tenis y bueno y el pico, el pico del bueno, de juego claro que sí con 630 puntos de ataque, 420 de resistencia y la carta 1624 bastante casual bastante copado pero no teníamos esta carta así que está buenísimo la dama helada metalizada me encantó pero la dark bomber es la mejor carta de este sobre sin duda Vamos a ver si en el siguiente vamos a encontrar alguna rareza. Porque no solamente estamos buscando a Thanos, no solamente estamos buscando a la Furra. Sino que tenemos un montón de cartas que no conseguimos de las primeras colecciones justamente en estos sobrecitos. Así que vamos a ver cómo nos sorprende. Ahí está, lo abrimos, tenemos cinco cartas, cinco cartas A veces me encantaría que salieran 6, 7 cartas así súper random, pero no sucede siempre La primera carta que nos encontramos es... Tenemos a Grangler, Grangler con el fondo doradillo, me gustó bastante, con 990 puntos de resistencia y 860 de ataque, es la carta 1938 de la colección. Y Grangler, por si no sabían, también es el nombre de, de unos artículos para, bueno, para construcciones, también tiene ropa para construcciones. Todo de la marca Grangler, seguido por el Sureño, el Sureño ahí que tiene... Tiene una mascarilla de gas, tiene una mascarilla de gas químico, pero bueno, tiene 635 puntos de resistencia, un fondo ahí magenta muy potente, y 460 de ataque, es la carta número 57 que salía en la primer colección, en el primer póster de nuestras colecciones de cartas de Fortnite. Al que les encontramos también al costado, que también es de los clásicos, es el V-Kyle pesado, Kyle totalmente basado, totalmente pesado con 385 puntos de ataque y 345 de resistencia de la carta 366 de la colección. Es decir que este salía en el segundo sobrecito, en el segundo sobre de Fortnite. Vamos por la siguiente carta que es Sledge. Lo tenemos a Sledge. Con 870 puntos de ataque y 875 de resistencia Es la carta 1873 de la colección, con un fondo dorado totalmente enmascarado y encubierto de la hermandad de los puños, claro que sí, al igual que nuestro pasado Kyle. Y por último, la última carta de esta tanda es... ¡Tanana! Es el Muya, Musha ya nos había salido Pero el Muya es otro de los samuráis que combate junto con Hime Con 800 puntos de ataque y, 870, bah, y 750 de resistencia Es la carta 1257 de la colección Entonces de este sobrecito los que más sobre salieron son El basado Kyle, claro que sí Y nuestro Sledge, que es bastante raro Pero bueno, Grangler también está a la par Estos dos están bien a la par Vamos a ver entonces que en esta tanda no nos salieron la furra, no nos salió Thanos, pero sí nos salieron personajes muy icónicos de las primeras expansiones. Somos Cine, esperamos que esto te haya divertido, te haya hecho pasar el roto, te haya hecho olvidarte que el verano ya está a la vuelta de la esquina. Y nos vemos en una próxima ocasión, llenándonos siempre derechito al vicio. Muchas gracias por vernos, seguirnos, dejarnos like y comentarnos semana tras semana, siempre.